Pasa chavales, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cars Bueno chicos, ya estamos aquí un día más Cuánto tiempo ha pasado desde el último vídeo que subí Ya hace una semana o así Espero que no me hayáis echado mucho de menos eh, Parece que ha pasado una eternidad, me he cortado el pelo Espero que no os desagrade demasiado Yo la verdad que me veo muy bien Y bueno, vamos a hacer aperturita de coches de maquinotas en cash of cash tengo 3400 como estáis viendo y nada chicos vamos a empezar a abrir y vamos hablando Ven, vamos allá. Bueno, lo primero de todo que he estado un tiempecillo sin subir vídeos ya lo sabéis los que me veáis habitualmente que hay muchos de vosotros que esperáis a que suba un vídeo para poder verlo porque os gusta mucho que los dos últimos vídeos tuve muy poco apoyo chicos es más este último todavía va por 600 visitas cuando normalmente en dos días coge mil más o menos con el de las grajeas un poquito más ap apoyado pero no sé me esperaba algo más no sé si subir porque claro lo subí muy pegados entonces no sé si subir uno cada semana de aperturas porque si subo muchos, os agobiáis, no los veis, o subís más contenido diferente, no lo sé. Bueno, dejadmelo abajo en los comentarios y así mejorar un poquito el contenido. Qué raro me veo, ¿eh? Bueno, dejad abajo en los comentarios si os gusta el pelado que me he hecho. ¡Loco! ¡Loco! Ahí va. Vamos a seguir. Bueno, a ver si nos sale legendaria o oh, bueno si sale legendaria quiero el tanque ¿eh? para poder fusionar ese coche que ahora os enseñaré están saliendo no paran de salirnos cosas maximizadas pues la cuenta la tenemos ya Uas, petadísima pero petadísima de niveles ojo al cual Siempre me salga una sonrisa Cuando sale el quad Siempre me salga una sonrisa Bueno, así hago de pronto Que me acuerde yo Creo que Grass of cast Bueno, la última publicación que hizo en Facebook Fue de este último mapa Que nos lo enseña lo que es completo Porque según ellos Según dicen ellos No lo desmiento Es el mapa más grande hasta el momento Que han sacado el mapa más grande El Cabar el cabalca más espacio en lo que va siendo en Clash of Cards. Así si tuviéramos un poquito de suerte. No he traído la típica apertura de 27, máquinas 30. He intentado traer un poquito más, 34 máquinas. Bueno, así va saliendo ya esa legendaria. Y ya está. Bueno. Nada, creo que estéis muy atentos al canal porque porque ahora. Esté subiendo pocos vídeos. Estoy pensando en nuevas cosas. Nuevos diferentes vídeos. Y. Cuidado que se vienen grandes cosas. ¿Eh, chicos? Ah, wow. Coche fúnebre. Está. Uno de los nuevos coches de la última actualización. Bueno, dentro de poco va a salir. Hmm, van a salir juegos que me gustan mucho. Los tengo ya reservados. Y no sé si subirlos al canal o no. Entonces, dejadme también en los comentarios si os gustaría que subiese otro tipo de contenido junto a Crash of Cars. Yo me lo voy a pasar bien, vosotros también. Voy a estar un poquito para atrás. Que me veáis entero. Dame legendaria. Morada. Bueno, pues están saliendo de, de comunes. Lo que no está escrito. Mira, va. Coche Donut. Bueno. No tenemos maximizado, así que venga. Más 20 que ya quedan 110 para subir de nivel. Que supongo yo que con las 23 máquinas que quedan, que quedan pues lo conseguiremos. Venga, otra morada. Eso nos da más 20 más de experiencia. Dame las hetero. Vale, me ha dado. Care mala, mala experiencia. Bueno, ¿qué os iba a decir? Bueno, tengo el FIFA, por ejemplo, reservado. O sabéis es que me gusta mucho el fútbol sobre todo los juegos de fútbol y no sé si subir el camino el camino también tengo reservado el red red redactio con la caja cole, coleccionista que eso sí que sí lo enseñaré en el canal tengo muchas ganas he reservado el póster que lo pondré por aquí estoy también esperando que vosotros me mandéis haciendo dibujos para poder ponerlos por aquí ya sabéis que es mi dirección para todos vosotros que queráis hacerme alguna carta dibujo cualquier cosita estoy ya recibiendo cosas pero quiero vamos a ver quiero tener varias para hacer un vídeo que sea un buen vídeo enseñando todas las cosas de todos vosotros entonces si os lo estáis pensando bajo la descripción tenéis el link no el link mi dirección mi dirección no mi dirección, sino una dirección a la que yo voy a recoger esas cosas y bueno tenerlas aquí, leer vuestras cartas y todo así que lo que queráis, lo mandáis que lo voy a poner por aquí por la debilitación cosas de Crash of Cards, estarían muy chidas, como la legendaria que acaba de salir, sí señor señor, el tanque el tanque, quiero el tanque Vamos Bien, y subida de nivel Subida de nivel, Buah, Qué bueno ha sido El tanque, bien, la que necesitábamos Vale, subida de nivel 74 Cañón de dispersión al nivel 6 un nuevo modificador más 50% de daño Ni tan mal Y bueno y con esto y un bizcocho se acaba aquí el vídeo mm, Que no se acaba chicos Vale vamos a ver los coches fusionados Porque si no recuerdo mal vamos a poder fusionar un nuevo coche Efectivamente chicos vamos a poder tener este nuevo coche fusionado No sé cuándo lo traeré al canal Pero muy pronto así que Like por este coche fusionado Que pronto vamos a tener Vamos a continuar con la apertura Que ya me ha salido buena Me ha salido worth it Así que bueno el well, paraguay chicos Que bien qué gusto eh qué gusto cuando abres máquinas y sale lo que uno quiere También he de decir Que hemos abierto a raíz en el canal Una cantidad de máquinas que si ya no nos salen Todos y cada uno de los coches Todo lo que necesitemos Apaga y vámonos porque los que me llevéis viendo un año, ya sabéis que, bueno, subo todas y cada una de las, de las aperturas. Rara vez no he subido una apertura. Es más, más de una vez me han bajado de nivel por desinstalar el juego. Y he tenido que hacer otra vez aperturas para recuperar el nivel, para recuperar esos coches que, bueno, no teníamos, que ahora seguramente sí que tengamos. Así que todo muy guay del Paraguay. Pues vaya chetada, ¿eh, chicos? Llevamos ya más de un año abriendo máquinas Todo gracias a vosotros Porque claro, yo esto lo podría estar haciendo en mi casa Sin grabar, sí, para mí, en privado Pero bueno, a mí me gusta compartirlo Veo que a vosotros os gusta Verme, ver todo lo que hago Enseñar todos los coches ocultos Aperturas de máquinas, coches fusionados Y eso a mí me, me llena mucho chicos Os lo voy a agradecer siempre más 2 gemas y 13 máquinas. 13. Número de la mala suerte. Seguramente sea una que tengamos maximizada. Ah, pues no. Más 20, ojo. Ojo. No descarto nivel 55. No, 75. <risa> 75. Vale. 13 máquinas, 90 de experiencia. Lo veo más que factible. Venga. Quiero otra legendaria otra legendaria venga va esta común de momento más 10 de experiencia ahora mismo una legendaria haría un perfect para subir al nivel 75 porque ya sabéis que nos dan 80 de experiencia sabéis pues que nos sale en esta común esta sí Estamos a nada y menos de subir de tener 900 gemas otra común, común, común, común. ¿Cuál es? Bueno, ni tan mal, ¿eh? Más 10. Perdón, chicos. Vale, de 10 en 10. Bien, con las máquinas que nos quedan. Y a ver, épica. Épicas hay muchas que no tenemos maximizadas. Pero es que me salen siempre las mismas. O camión de bomberos, o el aerodeslizador, el barreminas, el camión de bomberos. Siempre me sale, no lo entiendo. Vale, más 5 gemas, 902 gemas que tenemos. Tela, tela, telita. ¿Legendaria? Oh. Venga, me tiene que dar otra legendaria. Por lo menos otra, ¿eh? No mejoró, ¿ves? Para el dono, más 20 de experiencia. Y ya solo quedarían 50. Mira, me gustaría también subir mucho hasta este nivel 50. Y otra morada, no sale la legendaria, eh. No sale la legendaria. Bueno, extravagante, más 20. 170 de experiencia. ya yes, no queda nada. No queda nada. No va a salir, yo creo que no va a salir Otra legendaria no nos sale. No vas a tener tanta suerte Alegre Vale, este sí, maximizado Fuera de aquí, no te quiero ni ver Encima tú me equivoqué en el En el vídeo este de Crash of Cars en la vida real De todos los coches, el único que me dijisteis Que no era, era el Bus Alegre El Hats Black Buck coche telefónica Ahí está de los primeros del juego otra común y bueno ya se va complicando un poco la cosa para subir de nivel a menos que nos salga épica legendaria pero lo veo ¿eh? nos quedan 30 venga cuatro máquinas que nos salgan maximizadas Venga común más 10 así nos da más 10 de experiencia polines polines venga venga ya una buena química okay, dame algo de experiencia dame experiencia venga más 20 si es morada más 20 tiene whatsapp tiene whatsapp tiene whatsapp le saldrá otra todavía no martita venga bien morada Uf. Dios, qué solanero. ¿Yu? Madre mía, de solanero entró. Venga. ¿Aparece Dios? No, hombre, no. ¡Oh! ¡Dios mío! Pues nada, me quedo sin subir. Última, gracias los dedos. ¡Épica! ¡Oh! ¡Épica! Venga, y subimos, y subimos. ¿Tal? Bien, bien, Venga, subimos Subimos a nivel 75 Y en ese barriñas, No, barrinas no, monta cargas Nivel 75 Y se nos mejora el Cañón de congelación a nivel 6 Bueno, un segundo más de tiempo de congelación Y oye es un segundo más que te da tiempo a llegar pues, Vale, pues perfecto hasta aquí la apertura de máquinas de hoy chicos, espero que os haya gustado mucho, dejad un gran like, ya sabéis, dentro de poco fusionaré este coche, estaros muy atentos al canal, así que nada más, me despido por aquí, eh, Dejar un like, os lo vuelvo a decir, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo capítulo de Crash of Cast.